Hola, qué tal amigos, cómo están? Qué gusto volvernos a reencontrar en esta nueva temporada de su programa Escenario. Sabemos que nos estuvieron esperando, nosotros también extrañándolos a ustedes, pero pues aquí estamos, gracias a Dios, para dar inicio a esta segunda parte, a esta segunda temporada de este programa donde desfilan invitados especiales que cada uno de ellos nos cuentan una historia diferente que nos llevan ...que nos encaminan a ser cada día mejores... ...así que bienvenidas y bienvenidos... ...vamos entonces en esta ocasión... ...directamente desde este hermoso parque central de Catamayo... Vamos a conversar con un invitado de lujo, un invitado especial dentro de la música. Está con nosotros nuestro amigo Nelson Masache. Nelson, realmente nos da muchísimo gusto de tenerte acá en nuestro programa escenario. Bienvenido, seas a Catamayo. Cuéntanos de qué parte eres tú, eh, dónde naciste, un poquito de tu de tus primeros pasos, Nelson. Este, Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a todo este equipo de trabajo, donde están felicitando por mis canciones y nada pues yo vengo de la ciudad de Cariamanga y hace dos años que grabé mi primera canción ahora yo soy el galán y tú la mandarina y me fui a vivir a Piura y de ahí me radicaba a Piura ya, eh, bueno es decir tú saliste desde, desde Cariamanga eh, justamente al a Perú por, por este motivo de la música en, en prepararte en buscar nuevos escenarios nuevos espacios Sí, claro, este, yo salí por el motivo de hacer conocer mi, mis canciones, eh, donde no, donde yo vi que mmm, sonaron las radios primero en el Perú, y me quedé ahí, pero no, no es por eso, pues yo soy bien ecuatoriano, bien ecuatoriano, pero pues después vinieron mis canciones a sonar por parte de Manaví, Machala y todo eso. Eh, Nelson, sí. eh, ¿a qué edad tú recuerdas que ya empezaste a cantar, a dar estos primeros pasos dentro de la música? Este no, yo no tenía nada de la música desde niño, nada. Me gustaba hacer juegos, ser alegre, todo eso. Pero yo para lograr a, a caminarme a la música, a escribir canciones es por algo que me pasó. Yeah. Por un mal amor, como se dice. Ah. ¿no? Y eso fue que me inspiré y seguí en la música. Hace dos años. Yeah. Una, ¿Una mujer, una chica te dejó algo así? Sí, este, para yo romper con, con esto de la música mío, este Fue que me, me dejó mi, mi mujer Y eso dolió muchísimo Y eso a lo mejor te llevó quizá Tal vez al alcohol un, un tiempo No, nada, me dolió, claro, bastante Mucho, mucho, pero fui, fui, fui bien parado este, Quise caer al, al alcohol, qué sé yo eh, Pero no, yo me puse a pensar Que esto, esto está mal Y para dar un ejemplo a las demás personas Que están saliendo, que pasan cosas Entonces yo comencé a, a imitar primero a la música de Julio Jaramillo Después vía que no me iba mu muy bien Hasta que hubo ciertos artistas conocidos Que conocí ese tiempo Que me dijeron que podría escribir canciones Y escribí esta canción Ahora yo soy el galán y tú la mandarina ya. Bueno, eh, Julio Jaramillo entonces fue como tu, tu ídolo uh -huh. eh, esa, Ese artista ¿no? que te motivó, te inspiró para, para también tú ir cantando poco a poco este, Sí, pero la música de, de Julio Jaramillo fue el que me inspiró a yo seguir adelante porque usted sabe que es, una, es un artista que canta muy hermoso entonces eso fue que me inspiró y así fui para adelante Bueno, háblanos de, un poquito de tu familia, tienes hermanos, quizá alguien de, de la familia está, hace música, está relacionado con el arte tal vez este, De mi familia no, solo tengo un hermano que pasa en Francia, él sí canta uh -huh. música de todo, yeah. sí, de los demás de aquí en Ecuador no el único yo. Bueno, ¿Qué experiencias tuviste de allá en Perú? ¿Cuántos años estuviste? En el Perú yo estuve dos años. Una buena experiencia. Agradezco bastante a mis fans que to todavía siguen escuchando mi música, dueños de radios, empresarios. Eh, sí, una linda experiencia. ¿Tuviste presentaciones? Sí, sí tuve, gracias a Dios, muchas presentaciones con artistas de acá de Ecuador mismo que los llevaban para allá. Este, y ahí fue que me hice conocer y... Nelson, como nos hemos podido dar cuenta, al parecer todas o la mayoría de las canciones están relacionadas con cuando una persona te deja es decir, con los desamores, ¿no? Sí, claro, o sea eh, todas las canciones sí creo que todo artista se inspira de lo que ha, ha pasado de lo que ha vivido, entonces yo hago de lo que he vivido en, mis propias, en mi propia carne y, y así, y eso es lo que me me está llegando a ser conocido con, por mis canciones. Eh, en cuanto a los géneros de, de la música, ¿estás más centrado en lo que es rocola o u otro género? Eh, estoy centrado en la rockola, pues, este, pero ahora estoy, hice recién hace dos semanas que grabé una cumbia para los inmigrantes y voy a seguir grabando cumbias. ¿Cómo te llaman en el mundo artístico, Nelson? En el mundo artístico, este... ...me dicen el rey de la rocola y el despecho. ¿Y eso te lo puso algún amigo especial o cómo surgió ese apodo y cómo te sientes? ¿Te gusta? Bueno, el que me puso... Eh, este, este, ...me escriben como el rey de la rocola y el despecho fue el artista, el finadito Héctor Co. Porque cuando yo comencé a imitar, eh, me llevaron a Manaví, ahí había estado... ...y entonces eh, nos hicimos amigos y le digo, ¿cómo le podré poner...? Como un nombre artístico. Entonces me dice, ponele el rey de la rocola y le despecho por haberle contado muchas cosas. Sí. ¿Qué significa para ti Héctor? Héctor Cox. Para mí, un artista muy... Un artista, ¿cómo se dice? Eh, muy sentimental. Donde estaba pegado fuerte. Y... ¿Aprendiste algunas técnicas de él, tal vez? Sí, claro. Él me enseñó mucho cómo vocalizar, cómo este, presentarme, cómo cuando vaya a grabar los videos, cómo tengo que hacer. sin sí, mucho de él. Por eso hice un cover para, de él. Bueno, y a propósito, ¿tú te, te formaste quizá en, en alguna academia, cursos? ¿O tú te autoeducaste? ¿Cómo ha sido este, este proceso? Porque uno hay que aprender también para poder este, eh, proyectarse. Este, hermano, <risa> hubiera sido bonito. Nada, esto yo... Eh, no entré a escuelas escuela ni nada, sino a la criolla, gracias a Dios, toda la criolla, después el que me ha enseñado también es donde yo grabo, él me, me ha enseñado y ahorita ya le, le he cogido, ya es para mí como, ya no es difícil. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo está pegando tu música? ¿Cómo has visto? De hecho, hemos, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que estás rotando, rodando ¿no? en, en los medios digitales, en los medios de comunicación. ¿Esto es importante para ti? ¿eh? Sí, claro. Este, para mí es muy importante eh, al saber que me agregan, me felicitan sin conocerlos, eh, este, que les gusta mi música. Este, sí, estoy muy alegre y que eh, estoy eh, para adelante. Será por lo que escribo, por lo que canto, solamente Dios sabe. Y también agradeciendo a todos ustedes y los dueños de radios que ponen mi música. De todas las canciones quizá hay una como que especial, la que la llevas más presente y te gusta, la recuerdas, la sientes más. Sí, la canción que siempre la llevo y la recuerdo es este, el Mujeriego que hice y también la Mandarina. <risa> eh, quisieras, a lo mejor, eh, no sé si pudieras, un pedacito, alguna estrofita a capela, tal vez, de alguna de las canciones o sea, de esta que, la que te gusta más. Claro, pues, o sea, este que si sí puedo. Bueno, esta canción pues de la mandarina suena así: dice. Yo ya no quiero saber nada de ti. Fuiste falsa, fuiste perversa. Más creí en tus palabras, pero en cambio me engañaste. Yo ya no quiero saber nada de ti. Fuiste falsa, fuiste perversa. Más creí en tus palabras, pero en cambio me engañaste. Está muy bien lo que me hiciste. Mentirosa mujer coqueta Te creíste la buena moza Pero ahora Nelson es un poeta Y a donde quiera y a donde voy Encuentro mujeres afortunadas Ahora a mí me llaman el galán Y tú serás mi mandarina bueno, esa es la canción que más me gusta. Oh, bueno, ahí está un poquito de esta hermosa canción. Dedicada, especialmente para quién es Nelson, esta canción? Bueno, esta canción es dedicada, pues sí que ya todo el mundo casi lo sabe, para mi ex. Bueno, ahí entonces esa, esa canción Nelson. Y quisiéramos preguntarte en, en este proyecto de, de la música. Eh, ¿Qué papel juega tu familia? Bueno, ya nos hablaste un poco de tus hermanos quizá quisiera preguntarte ¿qué es de tu papá? ¿qué es de tu mamá? Eh, quizás as, as, as, sientes su presencia también en estos proyectos de tu, que tú das, que, que tú avanzas que son importantes para ti Sí, este pero fuera bonito pues pero la verdad te cuento que mi madre ya murió cuando yo tenía 20 años y mi padre murió hace en el pleno, en la plena pandemia y él, él, él siempre se sentía orgulloso al saber lo que hacía y pero así la vida a Dios se lo llegó y, nosotros vamos atrás. Sin duda, bueno, es un recorrido imparable para todos. Nelson, eh, bueno, durante todo este, este proceso de, de grabar las canciones, cuéntanos cómo, cómo hiciste, ¿no? Porque aparte pues de, del amor, de la dedicación al, al arte, pues se necesita también el recurso económico, ¿cómo haces, cómo has hecho para poder solventarte y, y, y pagar, ¿no? estos, esto sobre todo de, de producción, de, de la elaboración de la música mismo, los estudios de grabación, eh, ¿cómo has hecho? Eh, verás, muchas de las veces, y gracias por preguntarme esto, porque me dieron un comentario de esto, eh, a mí nadie me ha apoyado, eh, yo mismo soy el... El que me auspicio el empresario pequeñito que mismo me digo, yo mismo porque yo mismo busco todo. Y eso para mí, para yo no estar viendo un manager, otra persona, un empresario que han querido estar conmigo, me ha bastante porque eso fue un ahorro que yo trabajé. Que yo trabajé y, y ahora lo, lo vengo a sacar para yo, para, para grabar mi música. Ah, pues que bien, en todo caso es un, es un gran esfuerzo y esto se lo hace porque uno ama ¿no? lo, lo que hace por, por el, ar, el amor al arte. Es un sacrificio. ¿Y tú crees que el, el, el artista eh, se puede vivir de la música? Sí, eh, bueno, pues antes de, de la pandemia, ¿para qué? Gracias a Dios tuve unos contratos donde yo me pude ayudar y también pude ahorrar para, para lo que estamos viendo ahora. Pero ahora Dios es, sabes que no nos falla a, ni, a ninguno de esos hijos. Este, sigo grabando porque sí tengo contratos, me salen camaroneros, este, bananeros que tienen sus cumpleaños y, y con eso me ayudo. ¿Cuál es el mejor eh, momento, escenario quizá, que, como que más te gusta a ti, quizá un escenario pequeño donde hay... Eh, no sé, una, una reunión familiar o quizá un escenario donde hay un público inmenso. ¿Dónde te sientes mejor? Bueno, hermano, yo para decirte la verdad me siento igual. Porque si hoy estoy en un escenario grande donde están más compañeros artistas y mañana estoy acá, es una bendición de Dios, hermano. A propósito, ¿has tenido la oportunidad de, de compartir escenario con algún colega tuyo, quizá un, un súper artista y que te sentiste quizá como que en ese gran compromiso? ¿Alguna experiencia de esas? Eh, sí, este, en el, bueno, en el Perú es, eh, he tenido la oportunidad con Tony Rosao, no sé si he escuchado, con este, este, este grupo Caricia, este, también los hermanos Llantén, bueno... Yo sí he estado con artistas, como se dice, famosos en el Perú. Y aquí en Ecuador, en Santo Domingo, por Manaví, este, en Daule, este, tuve la oportunidad, que paz descanse, este mi amigo del alma, Héctor Koch. Con él, con Pablo Cortés, este, también con Vilmer Soto Mayor. Este, con, tuve la oportunidad también de estar en Morona, Santiago, con Byron Caicedo y Gerardo Morán. Ese fue lo más... Ese fue lo más grande para mí, que me sentí orgulloso, donde me llamaron por teléfono, que cuánto cobraba. Y le digo, ¿quién va a ir ahí? Va a ir Gerardo Morán y Byron Caicedo. Eso fue lo más hermoso de mi vida. Sin duda alguna, estar con esos grandes de la música, pues es un privilegio. Eh, bueno, eh, Nelson. ¿Qué quisieras decirle quizá a los músicos, a la gente que, que quiere, pues se está dando estos primeros pasos dentro de la música y aquellos también que han caminado y tienen su recorrido, algún mensaje que quisieras darles a ellos, o quizá pedirles tal vez? Este, bueno, yo para los músicos que ya pues están más adelante, pues les agradezco un mundo en el lugar de esta chica famosa, María de los Ángeles, que con ella siempre chateo, me da muchos ánimos eh, en mi música, y, y en fin, más artistas conocidos, por ejemplo, artistas que están saliendo en, en la música, decirles que no, no, no, no desmayan, que sigan adelante, que la música es hermosa, es hermosa, pero también así como es hermosa, también este, es, es dura pero que sigan adelante, que yo así comencé, y no me creo un artista famoso, pero me siento orgulloso, pero en mi persona, en mi corazón, no para la sociedad, sino por lo que, donde quiera que voy me llaman, él es Nelson Masache, te felicitamos, y eso estoy muy alegre, y, también, y el mensaje que les doy a la juventud, que eh, hagamos cosas buenas, no les puedo decir más cosas, porque yo también soy humano y, y cometo errores. Y a las niñas que están saliendo, que se cuiden, eh, que hagan caso a su mamita. especialmente quisiera dar un saludo a las madres solteras, también a las niñas jóvenes, porque en esto de la música estoy conociendo a muchas niñas jóvenes que les gusta mi música, que las quiero un mundo. Y las quiero un mundo y también quisiera mandar un saludo también para mi modelo, que es una niña eh, muy valiente, muy guerrera, que. Ella no está poniendo que me voy por acá, trabaja excelente. Este, y también gracias al padre y a su madre que me la ceden para ella sal, que salgan los videos. Y nada que decirle a ellas, ellas, eh, este mi niña eh, Laine, este que vamos bien. Me estás viendo como están presentando aquí. Y nada, un saludo muy grande. Bueno, y tu, tu música está pues en, en YouTube, tienes videos colgados y te pueden seguir, te pueden buscar ahí, ¿no? Sí, este, me pueden seguir pues como el Rey de la Rocola del despecho en YouTube, ahí estoy, si quieren bajar la música, bájela nomás y para mí no hay problema. ¿Tu actual, ¿Estás trabajando en algo actualmente, puntualmente o cuál es el proyecto futuro que, que quieres alcanzar? El futuro que quiero alcanzar, que estoy haciendo estoy haciendo también, te cuento, me olvidé, por hacer una bachata, pero una que sea comercial. Y trabajando también, trabajo en el comercio. Con eso me ayudo. Ah, pues qué bien, entonces nada, queremos este felicitarte y aplaudir ¿no? tu, tu, tu valentía después de una vida difícil que también has tenido, sobre todo en lo sentimental. Yo creo que eso también te ha ayudado a madurar ¿no? como ser humano. Eh, estos, estos momentos difíciles, estos fracasos, entre comillas, también te han formado como ser humano como, y por supuesto como profesional en la música. Sí, claro, este, yo estoy agradecido también pues, con, con todo lo que ha vivido, también es una experiencia muy grande, y agradeciendo también a mi familia y a todos los que me rodean. Nelson, hemos visto en uno de tus videos, bueno, algunos de los videos que están colgados en YouTube, la participación de una chiquilla que hace de modelo. Háblanos un poquito de, esta, de este personaje importante para ti. Bueno, en primer lugar estoy agradecido, me están preguntando ella, es una niña de Santa Rosa, eh, donde la conocí por medio de un, uno que me firmaba los videos, y logramos empatar ahí y... Le invité para que sea mi modelo y se quedó conmigo porque es una niña que actúa bien, es una niña valiente, eh, guerrera, como le digo yo a ella. Y en primer lugar también agradecer a su mamita, a su papá, donde le dan la oportunidad para estar conmigo saliendo los videos. Islaine, mira, aquí presente estoy hablando sobre lo que tú haces, lo que trabajas, que te están mirando desde acá de Loja por mis videos. Muy bien Nelson, queremos, eh, bueno, ya prácticamente agradecerte por habernos acompañado, haber asistido a esta entrevista. Gracias por eh, lo que nos has contado, te deseamos muchos éxitos Nelson. De igual manera para ustedes, yo les agradezco un mundo, y Ajá. que los quiero mucho a todos mis seguidores y que Dios los bendiga para todos ustedes y gracias. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos visto, por habernos acompañado en este programa de escenario Rostros, que dejan rastros en esta segunda temporada. Esperamos estar cerca, siempre contándoles nuevas experiencias con cada uno de los invitados que vienen a ser parte de este escenario. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa a esta misma hora por este mismo canal. Que la pasen muy bien.